sobre todo en las empresas aseguradoras o en mi caso concreto bueno yo he visto que ha cambiado ha cambiado mucho últimamente eh, antes éramos simplemente parte del de, de no, no del negocio sino de la empresa no teníamos votos no voto, simplemente era darles el servicio y se acabó ahora sí que somos parte de la empresa pensamos en el negocio entendemos del negocio les tenemos que dar soluciones tenemos que opinar y bueno la verdad es que estamos totalmente involucrados en en todas las decisiones que se tienen que tomar y implantar en, en la empresa.